Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en otro video para el canal, esta vez estamos con... ...Kaiju, nuestro gran amigo Kaiju. Y hola Kaiju. Con 25 añitos, ya he dejado de crecer, soy calvo. Kaiju no habla, es tímido. Vamos a recoger el... ...bozo este, porque sí, porque me lo marcaron, y ya está. A ver, hay muchas cosas aquí. Envenenar miel, envenenar azúcar. En recoger botella de vodka. Envenenar vaso de vodka. Voy a envenenar esto, voy a envenenarlo. Por si acaso, un busto. Si sí es un busto de, de diablo, no sé qué es. ¿Qué es esto? Un busto del diablo. No sé qué coño es, pero bueno. Voy a ver qué es este mecanismo oculto, decía. Acá okay. Oh my god, mira esa cantidad de armas. Sí, señor, topa a mí, topa a mí, topa a mí, me lo llevo para la casa todo. Sí, cámaras, sí, señor. Elimina las cámaras. Vamos a coger esto. ¿Qué es eso? Ah. Uh. Oh. Oh, bueno, wow, ya tengo una entrada. <risa> LOL. No sé para qué era eso, pero bueno. que voy a proceder a hacer. What? LOL. LOL, LOL. lol. No, no, no, no, no. Entra, entra, entra. entra. <risa> El cloroformo. El pinche cloroformo. Oh my god. El. The cloroform, bro. What's the cloroform? Oh no. El cloroformo se lo tomó el otro, el otro baboso. Oh my god. Eso no me lo esperaba para nada. Oh my god. Wow. Fuck. Estoy aquí. Granada, pero no se murió.